Hey, muy buena gente, bienvenidos a canal de nuevo Hoy tengo que decir una cosita <coughs> Perdón si me escuchan un poquito mal de la, la, la garganta Se puede decir que estoy un poco lo que se llama Jodido Así sí. sí, que se me dice como una Una cosa así neg Entonces lo único que quería decirles es que eh, Ustedes saben muy bien que yo usualmente grabo con la cámara Todo lo que yo grabo de los juegos grabo con la cámara Y se puede ver mi cara, ¿vale? Este video que van a ver hoy no van a ver mi ni mi, mi, mi preciosa cara, mi preciosa y, y no mentira, ni fea cara de siempre Pero bueno, es como que, para que no vean tanto ahí, ¿entiendes? ok, entonces quiero decirles que este gameplay no va, no va a salir mi cara, ¿vale? Lo que pasa es que yo grabo con mi iPhone y se murió Ahora tengo otro móvil Y eso es lo que quiero decirles, que por eso es que no puede Tampoco puede subir video el domingo, por eso mismo tenía un video preparado pero no tiene sentido si no salía con mi cara porque tengo que usar mi extensión y esa es la parte de la risa así que bueno no tengo más que decir así que disfruten del video Chao out, vamos a empezar ok nos dieron una nueva herramienta y lo que tenemos que hacer es probarla para ver si y no nos caemos y nos matamos vale tenemos que escalar la pierna ok vamos a escalar a escala y Ay, ahora como vamos ¿Para, para la derecha, eso uy, que se se cae ok subimos, subimos, subimos, subimos eso, mira cómo se cae, mira, mira no, como se mueven <ríe> a ver, tenemos que llegar hasta... allá arriba ok, vamos por aquí ok, esto, esto es mejor que... que ponerse... no sé, un pegamento en las manos y subir eso es lo que yo hacía de pequeño, ¿sí? Yo le ponía pegamento y, y subía pared y me sentía de Ok. Cosas de toda la vida, ¿sabes? Escalar y lanzarse y claustro Eso lo hacemos toda la vida. Ok. Por aquí arriba, vamos por aquí arriba. Echamos so. un pequeño salto y nos escalamos. Y ok, ahora estamos aquí y vamos a intentar hacerlo silenciosamente. Ok. Siempre nos tardamos mil años en hacerlo Justo, justo ahí cuando nos encontramos con alguien. Ya, ya nos ven. Estamos escondidos en eh, los del matrimonio. No nos encuentran. No sabemos por dónde nos encuentran. Ok, ¿no por aquí. Joder. ¿Y se, y se lo quemamos? creo que se vea una buena idea. Ahí está, ahí está, ahí está. Uh que va ahí está bien no, no está bien, no está bien Toma, empujón <risa> <risa> Primera vez que le hice lo hacemos también desde la primera vez me encantó Ok, recolectamos su cuerpo aquí ¿hay otro más? no creo que hay otro más o pues si sí. Eh, hey, calamos, calamos, ¿cómo? Sí, eso, eh. ¿Hay troma? A ver, sentido salvaje? Por lo que yo no hay nadie más, ok, seguimos aquí. ¿Lo ves tú? ¿Lo ¡Ey, ey, se me cae, se me cae, se me cae! ¡Corre! <risa> <risa> ¡Eso seguramente se ha quedado súper dramático. Seguramente. Clara, no, no te recibo. Reyes, ¿dónde estás? ¿Has encontrado no. a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de R -A -R -A -R -A -R -A. ¿Algún ¿Pero? consejo? Ok, que ok. okay. Por favor. Para cambiar la Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Porque, porque, porque, porque la Flechazo, flechazo, flechazo, flechazo, vete. Mire, cógete, coge, En la cabeza. Ok, otro, más, otro, más, otro, más Sal de ahí. Sal de ahí. Flechazo. Okay, Ok, seguimos adelante, seguimos adelante. A esto vamos a quemar. ¿No se quemó? No, vale, que existe eso. Ah, pero aquí fue, aquí fue. Ok, y que vamos para tener, necesitamos herramientas, recuerden que necesitamos herramientas para mejorar nuestras herramientas. Esto suena muy, muy extraño. Ok, seguimos adelante. Por ni no nada, seguimos. ¿Te acuerdas cuando nos poníamos en esa posición y venía el, el indio malvado ese el Machu Picchu y no quería violar? Ah, decía que no quería hacer nada, pero no quería violar. Yo lo veía, lo veía. Ok, ya estamos llegando a la torre finalmente. en frío, bueno, ¿Eh? si yo te abrazo Ok, la radio la, la cámara, vamos a ver un video ahí YouTube, vamos a poner YouTube en la cámara esa de toda la vida Ok, y lo que queda como de, de no ver Yo si sí lo vi usted. no van a ver porque yo voy a hacer cortazo ahí Es un videos totalmente random de ellos en el barco que no tiene nada que ver O sea Esto es más bala, eso había en munición Ok, lo que veo todos los Al parecer, una. Al una tiene un triángulo amoroso. Bueno, triángulo amoroso, no, tiene un amor con, con el viejo ese que le cortaron la pierna. Bueno, es la negrita, esa, esa. Tiene, le está dando su uy al, al viejo ese. O sea. Ok, vamos a matarlo silenciosamente por los clavos de su cristo ahí, <risa> matalo ahí! mátalo, ahí! ¡Rompó de cuello total! Matamos, matamos, matamos, matamos ese, es. rompedor de cuello, rompedor de cuello. Ahí está, Rompedor el cuello. Ahí está, lo matamos, lo matamos, lo matamos Ahí está, rompe el cuello. Papá. Ok, que no nos vean, que no nos vean, que no nos vean. Y, y, y el último, el último. Ahí está, lo matamos, lo matamos lo, matamos, lo matamos. Muerto, muerto. Ok, rompemos cuello, rompemos cuello. Ey, ey, no se regancha, se regancha, se Ok, y el último, ahora sí. ¡Ah, entró, pobre güey, pues, totalmente! Me va a ver. O sea, ¿Será que tengo que utilizar arco? Okay. ¿La punta de la cabeza? Ok, no me vio, no me vio y ni me escuchó. ¿Ya lo va a ver? Ok. Ok, joder, no me, no me digas eso. Oh. O Se lo he hecho también. Tiene que matar al otro primero. Okay, apuntamos, apuntamos y hacemos un headshot, hacemos un headshot No, hicimos un headshot Otro, otro, pechazo y se seguimos, seguimos, seguimos Enciéndete en el infierno Ok, vamos a, ya creo que estamos llegando para hacer la señal Uf, okay. Uy, está frío, seguramente hay un puro muerto ahí Ok, hay dos ahí, hay dos ahí. ¿Para qué lo no necesita. Me toco flechazo? ¿No quiere salir? ¿eh? Uf, fallé. Joder, no me digas eso. Un flechazo... No, Ya, pero... ya, ya, me cansé de ti. Va a seguir, ah, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Ay, ay, me están disparando, me están disparando. ¿Quién me está disparando? Ahí me está disparando, no sé de dónde, pero me está disparando por ahí. Porque okay, necesitaba flecha, pero vamos por arriba, vamos por arriba. Uy, Mira cómo lo matamos, pero Baitly ni siquiera se dio cuenta de que estaba allí. Que rompemos aquí la bombona de gas para que no salga más de gas ok, salimos, salimos, salimos, salimos. Eso es, no vamos, vamos a morir, no vamos a morir. Ah, ya entendí. Ok, cogemos esto y hacemos explotar todo. Ok, cogemos otra porque somos muy malos. Ok, ahí sí, ahí sí, ahí, sí. ahí explosión. Qué divertido con esas cosas explosivas. Ay, ay, ay, ay. Ay, pobrecito. Voy a tener una. Eso me gusta bastante. O sea, que. ¿Cómo eres tú? Te meto un.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 me recaremos rápido. Ey, ey, ey, no me disparan, no me disparen. No nos escondemos otra vez, nos escondemos otra vez y que no nos maten, que no nos maten. Bien, no nos pueden matar, reparo No nos pueden matar. <risa> La cabeza. ¡Pam, <risa> pam! Vale, seguimos, seguimos, seguimos. Recogemos cositas del cuervo para tener munición. Ok, ya, estamos, ya llegamos, por fin ya llegamos A ver qué pasa ahora Y ok chicos, lo dejamos totalmente hasta aquí De finiche Porque acabamos de ver Que bueno, yo acabo de ver Que la torre de control que está aquí al lado nuestro Está rota Y tenemos que subir hasta la torre Que está allá arriba la luz es arroba que está ahí, eso tenemos que subir hasta ahí Pero lo vamos a hacer en el próximo capítulo Porque Ya te digo mucha matazón hoy te digo mucha matazón, mucho escalamiento Y mucho parkour y muchos glúteos 4K sí señor Y bueno chicos, si les gustó el gameplay pueden dar un buen me gusta apoyándome Siempre es así, suscríbete al canal Totalmente gratis Más familia es mucho mejor Dale like al video Recuerden mirar sus sociales que están Aquí abajo, en la descripción Comente lo que se le dé la gana. Así libremente de lo así. Nos vemos hasta la próxima. Chao.